En Onda Cero, Granada en la Onda. Y aquí en los estudios de Onda Cero nos visita ya Marta Gutiérrez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias. Bueno, como sabe Marta Gutiérrez ha sido candidata a la alcaldía por la formación de Vamos Granada, portavoz de esta formación en el último mandato. No consiguieron representación el pasado 26 de mayo. En las elecciones municipales faltaron un puñado de votos. Sí, unos cuantos, cuantos. Pero la gente que nos votó, la verdad que seguimos recibiendo su, su cariño. Nos votaron a conciencia y vamos con todo el apoyo. No sé hasta dónde el principal escollo estuvo en la dificultad de luchar contra ciertas marcas como Podemos. Bueno, creo que en general era difícil que se abriera paso una formación pues eso, estrictamente local no nos dieron acceso, por ejemplo, a medios como Canal Sur, por decisión de la Junta Electoral, ¿no? eh, eh, es complicado en esas condiciones, y también hemos sufrido el boicot de otras formaciones del, del Partido Popular, por supuesto, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, enfrentarnos y luchar contra la corrupción, y eso, pues claro, pasa, pasa factura, desde luego, nos han boicoteado el trabajo desde el primer momento y hasta el final, pero efectivamente había esa, principalmente esa dificultad. ¿En ¿En algún momento recibió usted en los últimos años alguna oferta de Podemos para sumarse a esta, a esta formación donde tal vez se hubiera conseguido esa representación eh, política o usted no quería estar en el poder porque sí y realmente quería eh, defender unos ideales? Claro, es que la cuestión de proyecto político, la gente que estábamos en Vamos Granada partíamos del proyecto político inicial, que sí que apoyó Podemos, que era el del municipalismo, una propuesta por ir para Granada, que luchara contra la corrupción eh, y que defendiera a la ciudadanía por encima de etiquetas y, y en donde todo el mundo, independientemente de con qué se identificara, pues era bienvenido siempre que trabajara para el bien común. Ese proyecto fue el que Podemos abandonó desde sus direcciones en Sevilla y en Madrid, eh, siguiendo el rumbo pues, de otros partidos y esto ha pasado en todo el Estado. Entonces, las candidaturas municipalistas que se formaron y que muchas de ellas habían han hecho un muy buen trabajo, algunas de ellas también luchando contra la corrupción como nosotros, pues eh, se han visto barridas del mapa también en un escenario pues muy polarizado, eh, eh, muy muy polarizado. Eso introdujo el miedo a la ultraderecha en campaña muy pronto, las andaluzas, y digamos han sido un tandem perfecto en ese sentido, entonces en ese escenario tan polarizado por pues, las propuestas municipalistas que precisamente lo que tratábamos era de trabajar por nuestras ciudades y por nuestros municipios, más allá de siglas o etiquetas, pues sin el apoyo además habiendo perdido el apoyo de eh, esa marca nacional que decidió pues tomar otro rumbo y no apoyar esos proyectos y precisamente como dices pues, luchar como pues, pues por es como por esa cuota pues eh, ha sido muy difícil en todas partes uh -huh. del mundo. no sé si piensa usted que también ha sido bochornoso que esta formación política podemos que vino a regenerar la vida política que criticaba las luchas por los sillones las luchas por el poder bueno pues la las que hemos visto entre Pablo Iglesias y otros miembros de la, de la directiva de Podemos y que parece ser que sí le ha pasado factura en tanto en las generales como en las eh, locales Claro, y que además han pasado inmediatamente pues a ser muleta del de, de SOEA allá donde estaban fuera a cualquier precio eso es lo que hemos visto a nivel local es que incluso sin posibilidades de salir pues la formación ha votado a un candidato imputado por corrupción uh -huh. han votado a Cuenca sí o sí y lo dijeron desde el, desde el principio entonces eh, pues, eh, por supuesto, se perdió el proyecto original y el, la posibilidad realmente de ser una alternativa de gobierno. ¿no? Fíjese decir, que aquí hemos lo hemos contado en detalle, la lucha de poder que también ha sufrido usted, cómo lo han intentado desbancar. Eh, usted se presenta a las elecciones, eh, gana, eh, consigue otros no, dos no, no, no, sí. eh, representantes más para la formación política de Vamos Granada, cómo intentaron arañar por cuestión de sueldo, por cuestión de notoriedad pública. Bueno, y cómo eso también provocó cierta desafección, no solo en los medios de comunicación, que seguimos la, la crónica diaria política, sino también. También de parte de la sociedad. ¿Usted cree que esto también ha podido pasar factura a la marca Vamos Granada? Eh, bueno, eh, desde luego eh, se dio una imagen de que eran líos internos cuando no lo eran Era un caso claro de transfugismo, como han tenido muchos otros partidos El PSOE, el PSOE Ciudadanos, el PP, han perdido alcaldías por casos de transfugismo Y mm, bueno, simplemente el transfuga pasa no escrito y ya está y, Pero en nuestro caso se quiso hacer pasar por otra cosa Y eh, estas personas recibieron el apoyo de Podemos mm, De nuevo, es una cuestión también política, pero política de, de la ciudad es decir, nosotros tuvimos muy claro por ejemplo que teníamos que luchar contra la fusión hospitalaria por los dos hospitales completos y eso pues, desde Podemos Andalucía no se vio muy bien porque además se nos decía que, que esto era sumarnos a algo del PP cuando para nada era una cuestión de ciudad y era contra los recortes precisamente, contra los recortes en la sanidad entonces eh, pues eh, ese plantarnos y defender Granada y defender lo público independientemente de las etiquetas pues uh -huh. no se vio bien y entonces ahí comenzaron los boicotes de este tipo, utilizando también a, a Luis de Arro, por supuesto. Precisamente Luis de Haro, yo supongo que tiene que doler y mucho, que lo sabemos este señor y su propio ego si eso le ayuda a que a él le duela, que habiendo sido concejal cuatro años, habiendo eh, agarrado ese puesto como concejal y su asignación económica que le correspondía como tal, tanto aquí como en la Diputación, a unas siglas que no lo querían, de hecho su partido político lo expulsó y el señor Paco Cuenca como alcalde de Granada lo mantuvo sí o sí en contra de la directriz de, de un órgano de dirección de, vamos, Granada. Bueno, un señor que aparte de ser cuatro años diputado y concejal ha sido jefe superior de la policía y que ha tenido cierta notoriedad tan solo haya conseguido 50 votos en unas municipales, vamos, ni su propia familia eh, lo votó. Supongo que eso tiene que doler y, y mucho. Bueno, nos decía usted, eh, Marta, que eh, no se la han puesto fácil, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, es lógico, si usted la azote durante cuatro años de estos dos eh, partidos. Realmente es usted la que ha levantado alfombras, la que ha destapado varios casos ...de presunta corrupción que tenemos ya... ...los juicios a la vuelta de la esquina... ...vamos a empezar por el caso Serrallo... ...yo sé que ustedes ahí no están eh, personados... ...pero bueno, la jueza ya ha tomado cartas en el asunto... ...ha comenzado con el embargo de bienes... ...de fincas, tanto al que fuera alcalde... ...José Torres ...como su concejal de urbanismo Isabel Nieto... ...tenemos a media cúpula del anterior... ...Partido Popular sentada en el banquillo... ...el próximo mes de febrero... ...y el PP ha vuelto ahora... ...usted ya lo ve desde la calle como ciudadana... ...a estar al frente del urbanismo de la ciudad... See Confían en ese es, nuevo PP? En, en absoluto, <risa> en absoluto. Y es que además esa es la cuestión clave, lo que se haga con el urbanismo, porque nos va en ello. Pues la calidad de vida en una ciudad, y eso, pues tenemos una carencia tremenda de equipamientos, y de eso se trata el, el caso Serrallo, una discoteca en un parque infantil, en una zona verde. Pero es que en esto no ha habido diferencia entre PP y PSOE. Eh, también el PP autorizó pues, los famosos restaurantes en el Pabellón Mulacén, donde tendría que haber ha habido un equipamiento deportivo completo y no lo que lo que hay que ha servido para más bien poco eh, y el PSOE directamente recurrió la sentencia en la que dejaba, se dejaba eso claro, han tenido una connivencia absoluta, han seguido con la misma política de beneficiar a unos pocos promotores, llevando en realidad a la ciudad pues a, a la ruina uh -huh. y a esa carencia de equipamientos y ese, ese común que necesitamos todos para pues para, para estar uh -huh. bien en una ciudad y en eso es que ni PP ni PSOE han, han marcado ninguna diferencia Marta, se la del Loca, cuando un día comparece ante la prensa y dice que en el cementerio de San José se han hecho contratos fantasma. El término venía mejor que nunca. Acompañado, tratándose del cementerio de San José, el Partido Popular gobernaba por entonces la ciudad. Usted denuncia que hay X personas afines a ese partido político que han estado cobrando por un trabajo ...que nunca han realizado... ...de hecho la propia empresa eh, reconoce... ...luego posteriormente durante la instrucción... ...que lleva a cabo el juez... ...que esas personas nunca pisaron esa sede... ...bueno, el caso fue cogiendo fuerza... Ustedes se convirtieron en el dedo acusador, la Fiscalía eh, hizo caso a ese dedo acusador y estamos ya a las puertas de un juicio y las penas que está pidiendo el Ministerio Público son cuanto menos serias, cinco años de prisión para la que fuera concejal, consejera delegada de Mocesa, María Francés, también para su antecesor Eduardo Moral, penas de prisión también para esos supuestos contratados fantasma. Eh, ¿Cómo han cambiado las cosas? Desde esa primera... Eh, opinión, ¿no? de que usted estaba loca y que quería empantanar la vida política a, a lo que finalmente va y puede pasar. Claro, efectivamente, la cuestión es que eso se tiene que consolidar, eh, tiene que haber realmente un cambio en las prácticas. Cuando esto salió a la luz, eh, bueno, el PSOE cuando vio que aquello no se podía parar, porque hay que recordar que Cuenca conocía esto desde 2012 y no denunció, él lo sabía y no denunció no hizo por dónde eh, claro cuando vieron que esto no le podía parar hablaron de una auditoría tal el PP dijo claramente bueno si el SOE ve que hay alguna irregularidad que se vaya a la justicia pero que antes piensen los asesores que ellos tienen entonces aquí está la cuestión o sea el por qué callan unos y otros y por qué no se van con las cosas a la fiscalía y por qué cayó Paco Cuenca mm, pues es que fue un caso que Fuentes, no, no le salpicaba claro, al, al Partido Socialista al Partido Popular ya, claro pero Fuentes lo dijo muy claro ojo con sus asesores entonces pues cuando eh, se dice que la información es poder, la cuestión es cómo se use. Mmm, si se guardan esos casos, pues para utilizarlos en contra de tal, o yo me lo guardo para que no me utilicen esto. Eso es lo que no cambia nada. Eso es lo que no puede ser. Tiene que haber una lucha decidida contra la corrupción sí. y un cambio. Y desde su nueva posición prácticas. como ciudadana, ¿se siente más libre para hablar de esos nombres, de asesores, de ese miedo de Paco Cuenca a denunciar un caso que realmente salpicaba a su principal contrincante político, que era el Partido Popular, o siempre ha sentido la misma? libertad. Siempre ha sentido la misma libertad. Y, lo he, y lo, lo he dicho siempre, siempre. Nunca, nunca nos hemos callado. Uh -huh. Hablaba de Juan Antonio Fuentes, eh, concejal del Partido Popular. Ya es concejal del Partido Popular, imputado, incluso ya procesado por el caso Serrayo. Se sentará en el banquillo en febrero. También tendrá que responder por otro caso que usted saca a la luz, que es el caso eh, TG7, facturas que aún hay que demostrar eh, que realmente bueno pues se cobraron eh, de forma duplicada? Bueno, hay cuatro informes municipales que son muy claros, muy claros, eh, que no respondían ni a contrato ni a presupuesto y lo que está por demostrar es que los servicios se prestaron, ¿no? ya que, o sea, uh -huh. eh, que eh, del informe que había eh, se desdijeron en la causa penal, obviamente, porque si no les implicaba. Entonces aquí la cuestión es qué va a hacer el gobierno municipal actual con esto. ¿Qué va a hacer con esto? Porque es un millón de euros que mmm, sale de las arcas públicas y no puede ser que lo paguemos el conjunto de la ciudadanía. De nuevo, este caso también era conocido por todos los grupos. Todos los grupos es que incluso Izquierda Unida fueron los primeros en tener las facturas y tampoco denunciaron. Entonces, mmm, es que hace falta esa valentía pues, que no ha habido, que nosotros hemos tenido y que no ha habido. Porque... Es clave que además ese millón vuelva a las arcas públicas, no puede ser que lo paguemos entre todos. Y en esto hay algo que solo puede hacer un gobierno municipal que es acudir al Tribunal de Cuentas. En Madrid se hizo con las viviendas vendidas a fondo fondos buitre y se consiguió el resultado que debía ser, que es que, que se contenía a pagar a los responsables sí. y entonces otro gallo cantará. Entonces pueden empezar a cambiar las cosas si quienes pagan el pato son los responsables de hacerlo y no termina disolviéndose en una cosa que pues que pagamos entre todos. Mm -hmm. Esto es lo que no. Bueno, todos estos señores y señoras que hemos ido nombrando en estos últimos minutos, supongo que respiraron muy tranquilos cuando el 26 de mayo vieron que usted no conseguía esa acta de concejal a la que a la que aspiraba. Ahora no tendrán que contestarle a usted, sino a un juez y al propio fiscal, enfrentándose a esas peticiones, como decía, bastante serias, de cárcel que solicita el ministerio. Público decía usted y la izquierda unida tampoco denunció. ¿Cree que la nueva izquierda que ha quedado representada en el ayuntamiento con Antonio Cambril a la a la cabeza realmente representa la, a la izquierda de Granada? Bueno, tendrán que demostrar muchas cosas, pero bueno, lo de nueva, ya, ya digo, han votado en la investidura, incluso aunque no fuera a salir como alcalde, a, un, a una persona que está imputada por corrupción, por delitos de corrupción. Entonces, mmm, el panorama en el ayuntamiento pues es complicado, eh, realmente es complicado al final ha habido una elección de alcalde por eliminación mm, se pedía el voto pues para que no gobernara Sebastián Pérez para que vos no, no estuviera en el gobierno por otro lado se pedía para que no gobernara Cuenca y al final pues bueno ahí está es como el deseo uh -huh. este del genio de la lámpara perverso de ahí lo tenéis y es algo pues que no satisface a nadie pero así es y ahora las cuestiones que se están abordando pues es a ver si se cambia el reglamento orgánico municipal para que haya un vicealcalde porque tiene que ser algo alcalde esta persona no Sebastián Pérez y no se cambia el reglamento orgánico municipal, pues para que las personas puedan participar en el pleno, se pueda escuchar a la ciudadanía o para que los grupos municipales rindan cuentas de la asignación que reciben, que es dinero público, a ver qué hacen con ello. Nosotros rendíamos cuentas de hasta el último hasta el último euro y lo hemos destinado fundamentalmente a la lucha contra la corrupción. ¿Qué hacen los demás grupos con ese dinero? Para eso no se ha cambiado el ROM. Pero el SOE bueno, tampoco lo hizo, tampoco cambió el ROM para estas cuestiones, lo cambió pues para seguir utilizando a Luis de Aro para boicotear a vamos, Granada entonces la cuestión es qué cuestiones se están abordando son eh, las que necesita el ayuntamiento para una mayor transparencia, para un mejor gobierno, eh, para que los fondos que son de todos vayan destinados a donde tienen que ir, no se está hablando de presupuesto y hay una urgencia tremenda de aprobar un presupuesto y un plan económico financiero mm, tantas cosas, eh, tenemos un gravísimo problema de contaminación en la ciudad es algo que se ha ido posponiendo, posponiendo, posponiendo posponiendo y se va a abordar, no se va a abordar uh -huh. esa, es, esa es la preocupación Me cuenta que, que buena parte del dinero que recibían como grupo político, como asignación lo destinaron a estos casos de corrupción, a denunciar estos casos de corrupción, ¿qué va a pasar ahora? Ya que vamos Granada, ya no tiene ese grupo municipal, no cuentan con esa financiación pública ¿van a continuar como acusación particular en estos casos? En el caso TG7, en el caso de Mufesa, ¿o se van a retirar? Bueno, nosotros demostramos que se podía, con muy pocos medios y desde la oposición luchar contra la corrupción no es ya que ahora no tengamos los medios, es que hace mucho que no los tenemos porque nos los boicotearon, nos los bloqueó el SOE a través de su trasfugalidad o como, como he explicado. La cuestión es que, bueno, también nos planteamos si esto tiene que recaer en un partido político, esa, esa lucha contra la corrupción, desde luego, para nosotros lo clave es qué va a hacer el ayuntamiento, que es la responsabilidad de una administración esa lucha contra la corrupción. No está todavía el ayuntamiento personado en Casa Agreda No está personado en Casa Agreda Como decimos, no han llevado al Tribunal de Cuentas, ni TG7, ni los contratos fantasma para que se devuelva ese, ese dinero. Entonces, eso es lo más importante que va a hacer el ayuntamiento en cuanto a las causas. También pensamos que, en tanto, en las administraciones no haya un cambio desde los gobiernos municipales, tiene que pues, reforzarse la sociedad civil. Hay personas en Granada que se han dejado la piel luchando contra la corrupción. Una de ellas es Ramón Arenas, lo que no puede ser, y al, al que hay que agradecerle todo lo que ha hecho y, y sigue haciendo por sacar a la luz casos denunciantes de la Nazarí, denunciante también en Casa Ágreda con con nosotros. Eh, lo que no puede ser es que esto recaiga sobre unas pocas personas que tienen que pagar un altísimo precio personal, es lo que no puede ser. Entonces, creemos, es verdad que desde la sociedad civil se, debe, se debería a, abordar esto. Pero sobre todo encaminado a que haya una lucha contra la corrupción Porque desde las administraciones. No, no me está quedando claro. claro. Eh, como vamos a Granada como tal, ¿van a seguir como acusación en estos casos judiciales o una plataforma a la que está usted llamando, entiendo, claro. eh, sea la que finance eh, el. Existente el o creada en la sería, causa. Sería, lo, sería lo adecuado. Eh, si no obviamente, sin, sin medios, pues no se puede Porque controlar. además cuentan ustedes con un letrado que supongo que cobra un, un buen sueldo, porque es un señor de renombre Bueno, más allá eh, de lo nacional. que cobre, es que uh -huh. las personas tienen que cobrar para hacer para uh -huh. poder hacer su trabajo, entonces es que la lucha contra la corrupción requiere medios entonces tiene que haber un compromiso mientras no lo haya de las administraciones, que son las que administran los recursos comunes, pues tendría que haberlo de la sociedad civil, desde luego uh -huh. ¿Usted hubiera facilitado de, en caso de haber conseguido representar y que en su mano estuviera que el Partido Socialista hubiera seguido al frente de la alcaldía, ¿hubiera facilitado la investidura de Paco Cuenca? Lo dijimos antes, lo dijimos durante, lo dijimos después, lo dijimos en su momento, desde el momento en que Paco Cuenca está imputado, nosotros dijimos que en, en absoluto apoyaríamos su investidura como alcalde, es que es algo, vamos, obvio. Frente a la alternativa, que es Luis Salvador. Eh, bueno, ha, ha sido así con esa aritmética curiosa que ha salido, recordemos que tiene cuatro concejales, no le ha votado, si contamos la abstención, si hacemos las cuentas con la abstención, ni un 10% de la ciudadanía, como digo, ha sido un alcalde por, por eliminación y que vamos a ver cómo tira para adelante, porque para recibir los apoyos que ha recibido, pues bueno, ahí igual tiene que, tiene que pagar precios, como decimos. Mm, es muy curioso las peticiones por parte de Vox, por ejemplo, que dice que, que no se destituya, que se mantenga al titular de la asesoría jurídica y a los puestos de habilitación nacional de ellos nombrados por el PSOE, como libre designación precisamente. Entonces, no confiamos en que aquí haya muchas posibilidades de regeneración. Bueno, esos asuntos se los vamos a preguntar mañana. Nos visita Onofre Miralles. Va a comparecer eh, primero ante la prensa en el Ayuntamiento de Granada, junto a la diputada nacional Macarena Olona, para determinar un poco cuál va a ser la postura de Vox ante esta eh, nueva conformación de Partido Popular y Ciudadanos al frente del Ayuntamiento. Si van a emprender o no algún tipo de medida como moción de censura o facilitar un cambio de tendencia en el Ayuntamiento. Eso será mañana, nos visitará aquí en Granada, en La Onda Bueno, ¿qué va a hacer ahora Marta Gutiérrez? Arquitecta de profesión, ya retirada de la política No sé si se va desencantada no, porque hemos demostrado que se pueden hacer muchas cosas, muchísimas cosas. Y además, el apoyo que hemos recibido, las personas que nos han votado, aunque no han sido suficientes para obtener representación, lo que decimos, mucha dificultad para conocer la marca y lo que hemos hecho, nos han dado un apoyo incondicional. Es decir, eh, hemos demostrado que se pueden hacer muchas cosas y hace falta que se sigan haciendo, entonces simplemente hay necesidad de que haya relevo, uh -huh. eso sí. ¿Retoma otros proyectos? Por supuesto eh, y también pues poder dedicarme también más a mi familia, que es algo sí, pues, que supongo ¿no, Claro, familia. por supuesto, y yo misma lo agradezco también y retomar mi vida profesional también, que también hay ganas. Bueno, pues ha sido un placer compartir con usted estos micrófonos durante tantos años, esperamos no perderla de vista y sobre todo, bueno, en el caso de que continúe como parte acusadora en estos casos judiciales, ya sea bien como partido, como plataforma bueno, pues seguiremos en contacto Mucha suerte y no sé si la veremos en cuatro años De nuevo como candidata ¿O queda mucho no para pensarlo? Queda muchísimo, <risa> muchísimo para eso Pues por lo pronto, feliz verano y disfrutar de la familia Gracias, Igualmente, Marta Uriarres Onda Cero, Granada